¿Te querés matar? Ángel de Brito le hizo una pregunta muy fuerte a una de las grandes divas de América Televisión. La Existe la idea general de que los famosos gozan de determinados derechos que le están vedados al resto de las personas, por ejemplo, el derecho a entrar a determinados lugares, ser atendidos antes y vivir, en muchos casos, de canje, es decir, sin pagar nada. Obviamente, hay periodistas que se acostumbraban a tratar a las celebridades y, tal vez acostumbrados a verlos actuar de determinada manera, ya no se asombran de nada de lo que pueden hacer, pensando, en su vida. Sin embargo, Ángel de Prito, conductor estrella de Los Ángeles de la Mañana por el 13, piensa diferente. Motivo por el cual no tuvo ningún problema en hacer un gran cuestionamiento a Cintia Fernández, una de las grandes divas de América Televisión. La joven compartió un video donde se la puede ver manejando, en apariencias, mientras habla a cámara y come un chocolate y, su actitud, sorprendió e incluso escandalizó al periodista quien, en su cuenta de Twitter, fue muy pero muy directo. Sin cinturón en autopista. Cinti Fernández te quieres matar? O matar a otro que es peor. Punto. A mí me servía. Apóstrofe apóstrofe, Paula Chávez hizo una confesión muy fuerte que seguramente causará polémica. Paula Chávez se convirtió, junto a Pampita, Nicole Neumann, Ingrid Gruke y unos pocos nombres más, en una de las modelos más conocidas de Argentina, parte de una generación que cambió para siempre la imagen que la sociedad tenía de las top model y les permitió pasar al cine, el teatro y la televisión. Obviamente, lo que terminó de consagrarla fue su participación en el Bailando por un Sueño donde, gracias a la mano maestra de Marcelo Tinelli, su nombre se conoció de una punta a otra de nuestro país y le permitió, además, conocer a su marido, el carismático productor Pedro Peter Alfonso. Luego de trabajar durante varias temporadas con José María Listorti en Este es el Show. La joven aceptó dejar el 13 para su marcha a su competencia, Telefe, donde debutó con un reality muy exitoso que le permitió confirmar su carisma a toda prueba. Ahora, quien se encuentra a punto de debutar es su amiga, la modelo María del Cerro, en un nuevo ciclo, los especialistas del show. Y por eso Paul habló en el programa de radio que Marcelo Polino tiene en Radio Mitre, dándole un consejo que, tal vez, genera un pequeño escándalo por su pragmatismo. A mí me servía ponerme del lado del participante. La modelo también aprovechó para hablar sobre el escándalo que se generó sobre las fotos supuestamente sin filtro que se divulgaron de Nara y fue contundente. Hay que empezar a sacar que nosotras tenemos que estar siempre perfectas. Lo crucé y lo vi mal, muy duro y con poca sensibilidad. 2.6 de Luis Miguel habló del cantante. Luis Miguel se convirtió, nuevamente, en uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica gracias a la serie que Netflix, la popular cadena de series y películas, le dedicó a su vida, especialmente a la difícil relación que tuvo con su padre. De hecho, mucha gente no conocía ese lado, tan oscuro, de su existencia, y seguramente se sorprendió al trato que le daba su papá, exigiéndolo a un nivel realmente altísimo y tratándolo de una manera despiadada. Muchas personas conocieron a Luis Miguel en sus múltiples presentaciones en Argentina. Incluyendo a la despampanante Sandra Villarroel quien compartió una semana muy romántica y apasionada con el cantante y, por eso mismo, pudo escuchar de su boca frases fuertísimas. <tose> Invitada agarrante Catalina, el excelente programa de radio que conduce por AMLA 1110, la prestigiosa periodista Catarina Dluji. La modelo y actriz lanzó varias frases contundentes. En su momento me contó que estaba muy triste por lo de su mamá y que se llevaba muy mal con su papá porque lo usaba. Cuando los años pasaron y lo crucé lo vi mal, muy duro y con poca sensibilidad. ¿Y quién te habló a vos, chusma de barrio? Yanina Latorre sorprendió a todos con su respuesta. Yanina la Latorre se ha convertido en el eje de innumerables debates los últimos años por una razón muy simple, dice lo que piensa sin filtros y eso genera enojos en muchísimas personas, especialmente en famosos que no están acostumbrados a esta clase de sinceridad. Sin embargo, el público parece adorar a la panelista de Ángel de Brito quien, fiel a su estilo, no se calla nada, ni delante ni detrás de la pantalla, lo que permite entender por qué parecen existir dos bandos, uno que la ama y otro que la odia, sin posturas intermedias. Por supuesto, Yanina es consciente de esta situación y, Convertida en una de las grandes estrellas del 13, se lo toma todo con muchísimo humor pero no baja la guardia, como acaba de demostrar. Disfrutando sus vacaciones en Europa junto a su esposo, el ex futbolista y actual comentarista deportivo Diego Latorre, la panelista tuvo dos cruces fuertísimos vía sus redes sociales que demuestran que ella nunca descansa. Romina, para mí es el día que se me cante, ¿qué te metes? Yanina Latorre, ¿y quién te habla a vos? Chusma de barrio. Futuro presidente de Argentina, ¿qué comentario más arrogante de una persona estúpida como vos? Yanina La Torre, se ve a q voz. Ya q contestas. Era un panel muy machista, dijo Nancy paso sobre el programa de Ángel de Brito. Nancy Pasos fue panelista hasta el año pasado del ciclo conducido por Ángel De Prito, uno de los shows con que brinda información destacada sobre el despiadado mundo del espectáculo. Algunos soportan contraviento y marea el ambiente de trabajo del chimento, pero otros no pueden contra todo eso. Tal es el caso de Pasos que, en comunicación con el programa radial Por si las moscas, habló sobre las cosas que más le costaron sobrellevar durante su paso por Los Ángeles de la mañana. Eso era un grupo de ignorantes que nunca se habían detenido a pensar qué significaba esta mirada diferente, feminista. Era un panel femenino y me contrainteresaba esa idea teniendo en cuenta que los temas de género se venían fuerte. Pero la lucha fue la que hicimos Carmela Bárbaro y yo desde dentro con nuestros compañeros y fue muy intensa, era un panel muy machista, ya había un machismo con ceguera, mujeres producto de la sociedad machista, explicó la periodista. Luego agregó que para las mujeres del set, ser feminista significaba odiar a los hombres, por ese motivo fue un ejercicio educativo muy pesado intentar hacerles cambiar de mirada. Carmela me recomendó bajar unos cambios para empezar a enseñarles a tener esta perspectiva, argumentó. Más adelante. Reconoció algunas cosas positivas, creo que cambiaron mucho ya hoy en día y está bueno, porque antes decían cosas que hoy no se atreverían a decir. Finalmente, le preguntaron si volvería a trabajar con alguno de sus viejos colegas, a lo que respondió, no volvería a compartir un programa con Yanina La Torre, fueron años muy tóxicos.